Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó el decreto más daño de beneficios el... para la frontera. La general, formalidad de... de las empresas es una tarea... La mínima. economía americana avanza. La el... proveeduría maquilador sigue siendo el la gran La concentración de México. poder de mercado en México La transparencia el... gubernamental... Continúa. No es nada personal. nada personal. Son solo negocios.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 Tarde, les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo, aquí con un problema técnico de arranque, pero esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en el fanpage de Facebook Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, y reenviado desde el fanpage de Solo Negocios MX. Al igual, más tarde, este programa en las diversas redes, ya sea de audio o video, disponibles en internet. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a platicar el paquete económico esta propuesta que hace el gobierno federal por ley los días 8 de septiembre con respecto al año siguiente inmediato y en los cuales eh, se plantea una serie de escenarios económicos eh, desde la óptica gubernamental en las que gestiona eh, su actividad del gobierno. el gobierno. El año pasado o antepasado, Gabriel Casillas de, de IMEF nos decía en Twitter, planteaba una discusión no tuvo tanto eco, pues al final del día las autoridades pueden llamarle con, con acuerdo al, a lo que quede fijado en la ley, pues el nombre que quieran a la ley, ¿no? Pero paquete económico, pues suena a que es toda la economía, y no es así. Obviamente es la economía de la parte que el gobierno tiene injerencia, y está el resto que es mucho mayor, este, de la economía privada, ¿no? Sin embargo toda esa economía privada tiene vinculaciones directas o indirectas con el gobierno por omisión o por acción y por supuesto por ley, ¿no? de acuerdo a un sistema jurídico armónico y demás que tendría que existir y a veces dudamos de él y por eso las, las demandas que ocurren en contra del gobierno, pero bueno, el punto en concreto es que se presenta el 8 de septiembre este paquete tiene sus criterios generales de política económica que es la parte más crítica del documento en función a que realmente no hay modificaciones sustantivas eh, en materia fiscal, en materia de impuestos, y ojo, sustantivas quiere decir los derechos que son, o sea, cuáles son los derechos, ¿no? Y otra es cómo se ejercen esos derechos y obligaciones en función de las autoridades. Esa parte adjetiva es la que ha venido eh, impresionantemente a, a acrecentándose, peor por medio de mis fiscales, más que realmente una reforma estructural que modifique la forma en hacer las cosas por parte de la autoridad y clarifique tópicos relativos a los derechos humanos y a la óptica eh, adecuada de ejercer sus funciones la autoridad fiscal porque se torna, no voy a decir la palabra abusos, pero sí a un acoso constante de la autoridad con respecto a los contribuyentes cautivos cuando sabemos que la mayoría de los agentes económicos en México, pero por bastante, son no cautivos, son informales y trastocan únicamente el, el, el mundo fiscal cuando consumen en lugares formales que pues les cobran el IVA y el IEPS en su caso fuera de esos dos casos un agente económico informal pues nunca pagará impuesto a la renta, nunca retendrá impuesto de la renta de sus trabajadores nunca retendrá impuesto eh, el valor agregado de sus eh, proveedores nunca los enterará al SAT, etcétera, etcétera ¿no? Y entonces en esa tesitura, pues tiene una tarea pendiente el gobierno, no este, sino todos, ¿no? O sea, no, no puedo voltear hacia el pasado y pensar uno que sí haya hecho su función. Se han hecho algunos programas, incluso algunos legales, o sea, en, de, de orden legal, no, no, no, no es más el programa de acción, sino por una mecánica legal, como por ejemplo el régimen de incorporación fiscal, ahora el régimen simplificado de confianza, que abaratando el pago de impuestos se busque ser atractivo para que el informal se registre cuando no se dan cuenta que es el nivel so, sobre regulado adjetivo, o sea el cómo se cumplen las obligaciones, cómo se ejercen los derechos la parte adjetiva este, la que pues a, anula las posibilidades de que un informal tenga interés de acceder a la formalidad y los incentivos que de manera directa serían los financieros pues están muy caros, están muy por encima de la viabilidad de que ser formal sea atractivo porque tendrás acceso al sistema financiero enfáticamente al de créditos. Y están caros por muchas otras razones que no tienen que ver con el mundo fiscal, pero que al final del día está vinculado en no una cuenta a la gestión gubernamental. ¿Cómo puede ser la temática de competencia económica? Digo, A mí me sorprende que en estos momentos sigamos discutiendo si Banorte se queda con Banamex, eso se va a hacer un megamonopolio Comisión Federal de Competencia Económica tiene que levantar la mano y señalar esto no es correcto, el problema es que está flaquísima competencia económica porque no se le han nombrado los comisionados que le corresponden ¿no? y luego dos este, de cualquier manera puede gestionar ¿eh? y luego dos eh, la parte toda regulatoria alrededor del mundo financiero que hace que se encarezca la operación, sobre todo en la recuperación de cartera, cuando sabemos que cuando hay una demanda de un banco a un eh, tarjetaviente a un, a un deudor pues este, uh, este, este juicio se tiene que llevar a cabo en el fuero común o sea, con los gobiernos subnacionales, los juzgados estatales y en su caso las normas procedimentales tienden a ser muy lentas para la recuperación de la cartera y en función a ello pues e ese largo plazo para recuperar una cartera puede terminar provocando un incremento en el costo de la, del riesgo financiero y por lo tanto las tasas de interés de los bancos son carísimas y entonces le dice al informal oye si tú te formalizas ¿Tienes acceso al sistema financiero? Pues para qué está carísimo, ¿no? O sea, en algunos casos se equipara al agiotismo, entonces, bueno. En fin, el punto es, eh, tenemos este paquete económico y tiene, pues, algunos planteamientos eh, sobre cómo llevar a cabo las, las, los ejercicios fiscalizadores sin hacer modificaciones ni a la ley de impuesto a la renta, ni a la ley del impuesto al valor agregado, ni a la ley de impuesto especial sobre producción y servicios, ni a la Ley Federal de Impuestos sobre eh, Autos Nuevos, ni al Código Fiscal de la Federación. Lo que nos hace pensar que la resolución universal en inmediata posterior que se vaya a emitir, tendría que refinar algunos puntos, pero pone en riesgo algunos otros en función de la categorización de las normas. O es sea, un, una temática, una discusión muy muy de abogado, pero ciertamente en donde tú tienes clasificaciones normativas. Una norma constitucional se presupone como una norma jerárquicamente superior, una norma legal eh, se supone como de un segundo o tercer nivel dependiendo del tipo de norma y una norma reglamentaria pues un nivel inferior y una norma de miscelánea pues un nivel todavía inferior y un acto de autoridad todavía un nivel más inferior. Todos los inferiores nunca presuntamente, o sea como derecho humano, nunca deben sobrepasar los superiores en términos de lo que los superiores regulan. Y ahí el problema de ceder a la miscelánea fiscal las modificaciones normativas que vengan en mundo fiscal. Le doy un ejemplo. En la ley de impuestos sobre la renta desde el 2022, o sea, aprobado el año pasado, más o menos también para noviembre con el paquete económico, está el tema de beneficiario controlador. Y toda sociedad tiene que declarar, tiene que tener una documentación formulada, guardada internamente y dispuesta a las autoridades cuando lo requieran que le diga eh, quién de esa sociedad, quién de los socios, personas físicas, es el, so, el, el beneficiario controlador. Y entonces yo puedo tener una sociedad con, con, con mi papá, con mi hermana o con un amigo, y pues nosotros dos somos los beneficiarios controladores, o sea, nosotros somos los que nos beneficiamos del de fruto de esa operación y además tenemos el control de decisión de esa sociedad y la gran mayoría de las sociedades mercantiles de México así revisten, o sea, estamos 5 millones de empresas, este, 4.9 millones son pymes, y entonces de esas pymes, las que sean personas morales, sociedades civiles, sociedades mercantiles, serán sujetas a esta normativa y fácilmente la cumplen. Pero el problema se transita a las empresas grandes, y uno dirá, bueno, pues que se frieguen las empresas grandes, de acuerdo, pero cuando las empresas grandes sobrecargan sus costos, los trasladan, eventualmente a los consumidores. Y cuando una empresa grande, intermedia de cadenas productivas o final, de consumo final, traslada sus precios, se generan presiones inflacionarias. Y estamos en una situación inflacionaria, pues todavía le metemos más presión. Bueno, bajo esa lógica, el problema de estas personas morales grandes es que quizás su beneficio controlador ni siquiera está en México. Quizás una sociedad propiedad de un grupo de empresas en el mundo donde sus beneficiarios controladores estén pues, muy lejos de, de, de una lógica de distancia de empresa tras empresa y difícil de obtener su información cuando además hay otras naciones que tienen más cerrada la perspectiva de, de, de rendir datos, más a otros países. Y entonces en esa lógica ha habido mucha distorsión de cómo interpretar el beneficiado controlador. Lo discuten mucho en bolsa de valores. Por ejemplo, si yo tengo el, el, el fruto de una acción que compré en una página de internet de estas financieras y compro acciones de la empresa, suponiendo que Radiorama fuera una empresa que cotiza en bolsa, pues yo sería un beneficiado controlado en última instancia porque recibo frutos de, de, de la rentabilidad, ¿no? Y entonces, pues a poco la empresa tiene que estar viendo quién compra y vende acciones todo el santo día en especulación, por ejemplo, en, en, en las páginas de internet, pues es imposible ese rastreo, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de temas se discutió en el SOGE 2023 de ANADE, en el Seminario de Obligaciones Jurídicas de las Empresas, y, y, y el, la conclusión fue, requerimos que la autoridad proponga que el legislativo modifique el Código Fiscal de la Federación para que ajuste concretamente a determinar qué es lo que quiere con el, con el tema del beneficio controlado Bueno, pues ya no se dio con el Código Fiscal porque no hay propuesta y no sé si el cuerpo legislativo vaya a generar la contrapropuesta, parece ser que no hay realmente relevancia a ese tema. Y el problema entonces se suscitará en una resolución sobre misceláneas o en juicios. Todo eso, de nueva cuenta, tiende a encarecer la economía. Tengo que hacer corte comercial. Regreso en segundos. No se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con...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 Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos, cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud, seguridad social, movilidad y seguridad vial, igualdad de mujeres y hombres, y trata de personas, violencia familiar y protección a los derechos de las víctimas. Todas por consenso. El diálogo sí funciona. Senado de la República, Sexagésima quinta Legislatura.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues continuamos comentando sobre este paquete económico 2023 del gobierno federal. Y cabe mencionar que de aquí vendrán la discusión presupuestaria de los gobiernos subnacionales, ya sea los estados o los municipios, ¿no? porque este gobierno federal con el acuerdo de coordinación cobra parte de los impuestos que después se distribuyen a los estados y municipios y con los cuales eventualmente contarán para estructurar sus presupuestos estos gobiernos subnacionales. Bueno, en esencia, las críticas de IMEF que hizo, y pues en resumen de lo que ya comenté más profundamente el miércoles, es que contiene supuestos marco económicos muy optimistas. Y miren, tengo como 10 años a la carga en el Comité Fiscal de ANADE, de hacer el análisis sobre la ley de ingresos de la federación y no tengo memoria de un año en el que el gobierno haya, eh, cualquier gobierno, o sea, en los últimos tres años hablamos de tres sexenios, en los últimos diez años, sí este haya subestimado el crecimiento. Todos lo sobreestiman, todos son más optimistas. No sé si este sea mucho más, todavía no termino el análisis de este año, pero sí está muy optimista la perspectiva de crecimiento, más del doble de lo que la mayoría de los analistas creen que creceremos el próximo año, dadas las condiciones internas y externas. Y entonces, el no cumplirlo, pues obviamente traerá como consecuencia potenciales recortes presupuestarios o depender, como este año, de alzas en el valor del petróleo por condiciones exógenas completamente a México, completamente ajenas a nuestra capacidad de control. Y entonces, en esa lógica, pues obviamente tienes una situación presupuestaria que pende de, de, de, de, una, de un alfilercito, ¿no? Y eso pues no necesariamente es algo serio y correcto. Por otro lado, relaja metas de balance público. El balance fiscal es el balance de los influjos y los ex, este, egresos en función de la deuda que se requiere para ejercer. Y entonces vamos a acrecentar el monto de deuda. ¿Quiere decir que ha habido deuda? Claro que ha habido deuda. O sea, yo no entiendo por qué esa discusión de que el presidente dice que no hay deuda y siempre hay deuda. O sea, es una forma ordinaria de operar de un gobierno. Pero bueno, mientras se mantenga estable no es gran problema. El asunto es que se acrecente. Y aquí se va a acrecentar, no mucho, se va a acrecentar muy poco, pero se acrecenta. Entonces es fijarle puntos extra a elementos que presionan a las finanzas públicas. Yo no diría, pues son las finanzas del gobierno, ¿a mí qué? Pues es que el problema es que cualquier impacto negativo que le ocurra al gobierno, pues nos golpea a nosotros durísimo, ¿no? De nuevo, por una serie de secuencias, tanto directas como indirectas, que pueden ocurrir. Recortes presupuestarios son unos directos. Eh, problemas en la categorización de clasificación de, de, de, de deuda por las calificadoras que puedan traer como consecuencia elevación de tasas de interés por encima del ritmo ordinario que los bancos centrales están fijando y ello a continuación trae como consecuencia elevación de tasas de interés para nosotros en los bancos, porque estamos atados a la, a la, a la tasa maestra del, del gobierno. ¿no? Bueno, entonces sube el, el balance primario en 0.2%, o sea, se, se, se, se torna menos 3.6% desde 3.4% que se encontraba, y los requerimientos de financiación del sector público 4.1%. Hay un crecimiento importante del gasto real, y, y por real me refiero haciendo un ajuste inflacionario entre años, de 11.6%. Y, y si hablamos de que es un gobierno el actual que ha no solo promovido, sino además legislado alrededor del tema de, las, de, la, de ser austeros, pues hasta qué punto, ¿no? Porque el gasto que se está planteando no es un gasto elevado en inversión pública que pueda decir, bueno, vamos a, a crecer en carreteras, en calles, en infraestructura eléctrica que tanto urge a Juárez, en pozos, en mecanismos para, no sé, un, un drenaje pluvial, sería fundamental para ciudades como Juárez que tanto se inundan con cualquier lluvecita y además de que no recuperamos esa agua, se desperdicia, ¿no? Eh, pero no, o sea, es, es incremento de gasto corriente. Así, más recursos a programas y proyectos prioritarios en detrimento de otros renglones que pueden tener mejor impacto en los servicios públicos esenciales. O sea, los programas como este, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de Adulto Mayor, y, y que esos pueden ser discutibles porque hay una, una revolvencia. Pero los otros tres de inversión pública, que son Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, es pues que simple y sencillamente no se ve que vayan a tener funcionalidad productiva como mínimo en el corto plazo, probablemente en el largo y quién sabe. Y entonces son apuestas que se conciben como malas inversiones. Y finalmente, este pues la perspectiva de IMEF es en las comparaciones, o el cuadro que, que arroja, en las comparaciones del crecimiento que espera el gobierno este año y el próximo contra las que esperan los diferentes agentes que hacen proyecciones. Y, y ya decíamos, el crecimiento PIB para este año se espera en 2.4 por Hacienda Federal y no pasa de 1.93 por las encuestas de los demás, el crecimiento del próximo año se espera en 3% por Hacienda Federal y no pasa de 1.31% por las encuestas de los especialistas. En materia de inflación también se espera una inflación de 7.7 al cierre de este año cuando no se ve que vaya a bajar de 8.1. Y el próximo año ellos esperan una inflación de 3.2 para el cierre del año, o sea, una inflación completa de todo el 2023, cuando el más optimista está en 4.62% tipo de cambio, 20.60 este año, más o menos hacia 20.76 es la expectativa de los demás analistas, no es tan grave, 16 centavos, pero ciertamente tiene ahí este un diferenciador de optimismo. Y el próximo año igualito, cuando lo lógico es que un fortalecimiento eventual de que Estados Unidos no entre a recesión y fortalezca su economía, fortalece su dólar y en consecuencia se deprecia la moneda mexicana. Todas las expectativas del próximo año van hacia 21.19, el gobierno federal lo deja en 26%. Y les diré, el tipo de cambio no es el, el, el rotor central de, de los indicadores. Y la tasa de interés del Banco de México, 9.5 este año, estamos en 8.5, y en su caso el próximo año 8.5, o sea, la bajarían cuando no han dejado de atacar la inflación y, y no se ha resuelto. Claro, ellos sí conciben que vamos a tener resuelta la inflación hacia finales del próximo año, y no es el escenario esperado. Entonces, por lo tanto, todos los demás analistas lo esperan como mínimo 9.13 desde el 8.5 de Hacienda, y pues... Este, que son 50, 63 puntos base, uh, pegan, ¿eh? o sea, sí pegan en tasa de interés importantemente. no Y bueno, pues en la estructura de, de ingresos, sobre ingresos totales se espera un presupuesto de 7.1 billones de pesos, de los cuales se obtengan ingresos petroleros por 1.3 billones y de no petroleros por 5.8 billones. El crecimiento en los ingresos totales es de 9.9%, es un crecimiento importante. Y no se espera que suba el petróleo. Y entonces se espera que se produzca más petróleo, con un Pemex que nomás no da ni siquiera a ejercer el mal plan de negocios que tiene propuesto. ¿Cómo? ¿No? Dos, los ingresos no petroleros suben 8.8% en conjunto, pero... En particular los tributarios suben 11.6%. Oye, no estás elevando los impuestos, no tienes ningún programa formal y fehaciente que vaya y ataque la informalidad, que quiere decir que los contribuyentes formales la vamos a pagar. Y puedes voltear a ver a los 21 millones de, de, de trabajadores registrados ante el Seguro Social y ellos no son, porque como uno está elevando la tasa, a ellos es la misma mecánica adjetiva de cómo les retienen sus impuestos, pues les retienen conforme a su ingreso y la tabla de impuesto a la renta que no modifica, podría modificar eh por la, por la situación de, de, de la inflación, pero bueno, pues habrá que evaluar cómo va la modificación, pero este en principio pues a los empleados no, no hay gran efecto, es a las empresas y entonces pues voltear a ver a las empresas y y tratar de evitar tener sujeción a revisiones, porque una revisión cuesta dinero, no porque venga hacienda a cobrarte ese dinero de costo, pero ordinariamente requieres a mínimo un contador que esté ahí atendiéndola y eso te cuesta, sino hasta un abogado, un asesor financiero y, y, y algún grupo de funcionarios de la empresa que permitan dedicarle tiempo a algo que no es productivo pero que tienes que ejercer por ministerio de ley, sino so pena de sanciones bastante altas. Como, por ejemplo, tener el beneficiario controlador listo de la información o el entero de la información de los de los socios. O correcta la nómina y sus retenciones, que tenemos algunos temas que ha citado Memo Soria los lunes este aquí en el programa, en función de algunos errores que se llegan a concebir en, el, en las retenciones de impuestos o la renta. O, por ejemplo, la aplicación del, del subsidio del empleo. Pa para el SAT, por estándar, un empleado pues trabaja los 30 días del mes, bueno, con su día de descanso, este las ocho horas completas, pero dado el entorno laboral, por ejemplo, de una ciudad como Juárez, que no encuentra suficientes empleados, pues recurres a las alternativas posibles como es contratar a tiempos parciales. Y entonces hay alteraciones en las retenciones de impuesto a la renta hay, hay aplicaciones de los criterios de, de subsidio al empleo que no, por default, no se contemplarían. Y entonces cuando te haces una revisión al SAT de tipo revisión profunda, pudiera estar aduciendo a una estimación sobre tiempos completos cuando no lo son. Y es normal, ¿no? O sea, pues lo atiendes, lo resuelves y ya, pero ese tiempo que le dedicas a atender esa revisión cuesta. Y cada vez cuesta más porque cada vez son más complicadas las normas. Y esas complicaciones se derivan de normativas en miscelánea fiscal cuando en realidad debieron haber sido reguladas desde ley y de una manera más ecuánime. Es ese tipo de temas que trae consigo esta consecuencia, entonces esta elevación de 11.6% realmente es muy alta y luego en materia de IEPS se concibe una recaudación menor de 16.6% en función de la concepción y esto pues no está mal, de que la guerra de Rusia y Ucrania va a seguir y que por lo tanto el, el entuerto petrolero global, así como los costos para los hidrocarburos y por ende para las gasolinas seguirán altos y para evitar ese eh, presunto costo pues el gobierno tenga que seguir manteniendo su subsidio en Jeves, quizá no al 100%, pero lo que ceda, pues disminuye la captación del impuesto y lo reconocen parcialmente, pero bueno, mínimo le dan una entrada al reconocimiento. ¿no? Y de los impuestos en general sube 14.1%. O sea, ya estamos hablando de casi una sexta parte extra de esfuerzo recaudador. Y esto marca la pauta para saber cómo viene el gobierno el próximo año, ¿no? busca 4.300 billones de pesos, 14.1% más que lo que que lo que este, se recauda en expectativa de 2022, que todavía no cierra, que va por 3.8 billones. Es muchísimo. Y la mayoría de, de, de, de empresarios aquí en la localidad, podría decirles, me están haciendo revisiones profundas, como ya son electrónicas, como ya son más sencillas para hacer, hace más. Y hace bien en función de qué es su trabajo. El problema y la queja recurrente es, bueno, ¿y los informales qué? O sea, y me podrán decir, tenemos los programas mejores del mundo y hacemos el gran esfuerzo. Pues cada cada mes que, que, que INEGI publica indicadores de ocupación y empleo y cada tres meses que publica, la, que publica la encuesta nacional de ocupación y empleo, sigue saliendo mayoritariamente de todos los agentes económicos del país, de toda la población económicamente activa, mayoritariamente informales. No entenderlo, pues ¿qué le pongo a hacer? Y no es de nuevo este gobierno, es algo recurrente en los últimos, a mi conciencia, 20 años, fácilmente, si no más. Y, y, y simple y sencillamente no se toman las decisiones asertivas. Ahí está el tema de la carta aporte, entra el primero de enero ya a, a, a, a vigencia plena y pues según ellos con eso van a evitar la informalidad, yo no veo cómo la carta aporte, fuera de dañar las actividades económicas, vaya a eliminar la, la informalidad. Digo, la presunción es que todos esos productos que te venden los mercados sobre ruedas llegan de alguna forma. Y entonces lo que van a hacer es buscar con esa carta aporte atar al mecanismo de formalidad entre el proveedor y el cliente, que en última instancia es el vendedor del consumidor, de, del consumidor vendedor informal del consumidor. ¿no? O sea... Como que no le agarran la onda a la actividad económica el SAT, ¿no? Porque sí entiendo el tema de los mercados sobre ruedas, pero la informalidad hoy permea de manera electrónica tan fácil. Digo, sea, tú puedes pedir y comprar cosas por internet y te las trae las mensajerías y paqueterías ordinarias formales y posiblemente ese proveedor no paga impuestos. ¿Y qué le importa a los demás? Y si sí tiene su RFC, pues órale, quizá ate la carta aporte, pero en términos generales. Realmente a mí me parece que no era la forma de resolver. Hay muchas otras. Hay herramientas hasta de incentivos reales, radicales, reestructuraciones normativas, como las que decía al principio, adjetivas a nivel subnacional, que podrían disminuir los costos financieros para entonces hacer atractivo ser formal, entre muchas otras. ¿no? Pero en fin, es, eso es mucho trabajo o eso es cuestión de política, yo qué sé, y no se tiene interés. Y en materia de egresos, el gasto programable es de 8.2 billones de pesos, la diferencia de los 7.1 con esos 8.2, pues este... Ay, tenemos que hacer corte se me pasó el tiempo para el corte. Regresamos en segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con...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 Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Sí, no. Noticias. Noticia. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. salud, Cine. Espectáculos. Análisis político. Y Deportivo.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 Seguimos aquí en Solo negocios Radio y entonces estábamos con la parte del presupuesto de egresos. De nuevo, ingresos por 7.1 billones, egresos por 8.2 billones. 1.1 billones, pues que tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Luego lo discutimos más a fondo. El gasto programable 5.9 billones, de los cuales gasto corriente, o sea, lo que pues, está contratado personal, subsidios y pensiones de su, per, de su personal ya jubilado, 3.4 billones de pesos y creciendo 5.8% por debajo de, del ritmo inflacionario. O sea, sí está ajustado esto contra la inflación, pero en términos reales que 5.8% no es un crecimiento exuberante. Así que, pues más o menos bien. El asunto es que una eh, reingeniería, un, un, una reforma a fondo en materia sendaria, provocó una reingeniería gubernamental que muchas de las cosas que hacen funcionarios pudieran hacerlas las computadoras de manera automatizada. Pero, pues no, ¿verdad? Gasto de inversión: 1.1 billones contra un billón del año pasado, 15.6% de crecimiento en la infraestructura, 21.7%. Crece fuerte, pero el monto es bajo. Y el gasto no programable, que incluye el costo financiero de la deuda, crece 30%, y las participaciones crecen 14%. O sea, crece más del doble la deuda o sea, el costo de la deuda, que lo creamos a a los gobiernos subnacionales. De estos 1.2 billones para los gobiernos subnacionales, es el dinero que vamos a, a, a usar los 32 entidades federativas, incluyendo la CDMX, y, y, y pues lo usaremos para nuestros presupuestos. ¿no? Y entonces ahí vendrá el objetivo de presupuesto del, del gobierno del Estado de Chihuahua y luego del de Juárez. Eh... El déficit fiscal de requisitos eh, financieros de las, del sector público estaba en 3.5 en el presupuesto de egresos de 2022, el estimado de 2022 de 2020, perdón, el estimado de 2022 va a ser en 3.8%, crecimiento y el del próximo año 4.1, o sea, es un trancazo más de deuda para requerimientos del sector eh, este, fiscal del sector público, perdón, y se se refiere propiamente a, por ejemplo, tópicos vinculados a Pidiregas, este tipo de mecanismos de deuda este, para Pemex y algunas otras cosas de ese tipo, ¿no? Pero prometen que del 2024 en adelante va a bajar 2.7 su a su ritmo de crecimiento, o sea, que, que va a ser 2.7 del PIB, ¿no? Y, y, y el tema es por qué, o sea, impulso en 2023 mi gasto, pero mi gasto corriente y mi pago de deuda y no necesariamente las cuadras que dejan mucho más, aunque sí es un 20% de crecimiento en una quinta parte del presupuesto de egresos, este, en la inversión pública, pues sí, pero incluye a estas tres obras que pues, no tienen para cuándo, ¿no? Y dos, eh, desde una perspectiva de montos pequeños, pues los aumentos pueden notarse mucho, pero siguen siendo montos pequeños, ¿no? Y en la parte de balance primario, este también de igual forma, en el 2020 estábamos en menos tres en 2022 se espera tener un superávit de uno que también hay subejercicios ejercicios inexplicables, o sea, ya presupuestaste y luego la secretaría correspondiente no gasta el dinero, no y luego se espera un, un déficit de punto .2 en el 2023 para luego ya volver al superávit primario en 1 y hacia cinco entre 2024 y 2028, y de nueva cuenta, o sea, le dejo al siguiente sexenio la tarea de mejorar las finanzas públicas. No, no suena tan coherente, ¿no? Pero bueno, el punto para los ojos y, y, y la idea de la gente en general es que este año, pues eh, 2023, se esperan más capacidad recaudadora por parte de la autoridad, seguramente lo refinarán en misceláneas, seguramente recaerán en ilegalidades y habrá que revisarlo para efecto de defensa fiscal. Hay mecánicas para resolver la problemática de multas ya establecidas por el SAT. O sea, no te pueden exentar, o no me acuerdo cuál es la palabra que, que empleó el presidente una vez, que ya se prohíbe, pero todas las otras palabras eh, sinónimas pues se permiten. Y entonces ya tienen mecánicas ahí para, eh, una vez cumpliendo tus obligaciones fiscales, te puedas quitar multas de encima. Eh, y en su caso, seguramente habrán algunas, como le digo, en miscelánea fiscal, fórmulas que busquen arreciar los procesos de fiscalización de la autoridad Claro que van a buscar más a las empresas más grandes, pero también se van a ir con todas. Digo, es simplemente correr algoritmos en tus estructuras eh, financieras y encontrar posiciones erráticas de algunos contribuyentes y llegar tras de ellos. Y de nueva cuenta, es su trabajo y está bien. Pero la pregunta al concepto gobierno, no al SAT, sino al concepto gobierno es cuándo vas a resolver la informalidad. ¿Cuándo vas a ampliar la verdadera base de contribuyentes? ¿Cuándo vas a promover que esos contribuyentes nuevos pe permee la normativa, por ejemplo, de, de, de, de derecho del trabajo, ¿no? Que, que no se protege, de derecho ambiental, que no se protege, etcétera, etcétera? O sea, los flancos de debilidad de la nación persisten negativos, persisten mal en función a la, a la, a la posición de incumplimiento del concepto gobierno, de nuevo, de cualquier gobierno, tanto en esfera federal, estatal, municipal, como de cualquier sexenio hacia atrás, para resolver esta problemática profunda y que además es creciente. Y mire, en 2014 la, la, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hace las recomendaciones del documento Get It Right, en donde hace recomendaciones para las reformas estructurales y en particular en la materia fiscal. Y uno de los puntos claves que recomiendan es, tienes que disminuir el tiempo que tarda un contribuyente en cumplir. Y sí, crearon este, esta idea de, de cómo se llama de uh, como, esta idea de que el reciclo, por ejemplo, no tienes que contratar un contador. Pero tú también te metes a hacer la declaración y es una distorsión de tal nivel, para empezar, porque tienen múltiples páginas para hacer declaraciones. Empieza a unificar todo en un solo nodo y que a través de tu RFC el sistema por sí mismo detecte cuáles son tus obligaciones fiscales, te dejan al albedrío de a ver cómo distorsionas tus dis declaraciones y, y haces un desastre de declaración. Y luego vienen multas, ¿verdad? Entonces, sí necesitas al asesor, aunque sea en la parte mecánica, matemática, muy fácil calcular el impuesto. Eso no es simplificación administrativa para nada. Este... El tema de las CFDIs, digo, es común, le pasa a la gente, es, es, es, una, es una irregularidad que se sanciona con una multa, pero que se tarda en emitir una factura un CFDI. Y si pasa un mes, el ideal es timbrarlo, o sea, timbrar con la fecha del timbre, vamos a decir, tenía que timbrarlo el 30 de agosto y ahorita estamos a 16 de septiembre, pues lo timbro hoy con la fecha del timbre, pero lo timbro como pago en parcialidad eso diferido y luego hubo un complemento de pago aduciendo la fecha correcta del pago en el 30 de, de agosto, porque cuando ya hago el complemento de pago, si, también se, si bien también se timbra con la fecha del día en, en, la, en el reconocimiento del pago se señala la fecha e incluso la hora de la recepción del pago si se desea, nomás se recomienda poner la fecha, en la forma de pago si fue por transferencia, cheque efectivo y este obviamente se liga al CFDI original y del total que te debían pues tú vas a descartar lo que te pagaron o sea, tú vas a, a timbrar básicamente lo que efectivamente te pagaron si te pagaron completa la factura, pues ya queda en cero el saldo o si te la pagaron parcial y entonces de esa forma se atan con los sistemas bueno, me ha tocado con los sistemas más básicos que te puedes encontrar y que puede tener un reciclo como es el, el, el, el, las hojas de cálculo abrir los archivos XML y sí tienen todos los campos, pero los sistemas del, del, del XML y, y, y del SAT en específico no los reconocen de manera directa, o sea, tienes que contratar un servicio contable, un software contable para poderlos leer adecuadamente y la gente ordinaria no puede contratar esas cosas porque son complicadísimas, o sea, sí las puede contratar, no son tan caras, ¿no? pero son complicadísimas. Y entonces, ¿cómo discernir adecuadamente las fechas de las de, de, de las FDIs para la aplicación correspondiente de la declaración? Cuando por te vas directo a la página del SAT a hacer la declaración del reciclo, te jala las los la, las, las FDIs conforme a la fecha de timbrado y no conforme a la fecha de complemento. Entonces, son unas distorsiones impresionantes. De repente la gente está pagando más impuestos en un mes de lo que debía y menos en otro mes. Y a la hora de una revisión fiscal, pues imagínense las multas. ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas que no ha logrado conciliar la autoridad este, hacen que veamos un sistema sobreregulado, sobrecargado a costos del contribuyente, que para cumplir tiene que pagar costos rentistas para el cumplimiento, ¿no? o sea, más allá del impuesto y si la tasa es alta o baja. Ese es el problema en el fondo. Otro de los temas en materia de egresos es la disminución o al menos no crecimiento adecuado este, de los programas para la defensa de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, se crece el 41% para programas y acciones destinados a la igualdad de género. 346 mil millones de pesos, que por ejemplo 17 mil 800 millones se van a unas erogaciones para igualdad entre mujeres y hombres. 113 mil millones para. Perdón, 113 millones más que un año atrás. Y luego eh, los recursos se enfocan a la lucha de favor a la igualdad en contra de la discriminación y violencia por motivos de género a las mujeres es de resaltar que las erogaciones van principalmente a las etiquetas de pensión para bienestar de, de personas adultas mayores, o sea, realmente es dinero para las, las personas adultas mayores y, y bueno, pues qué bueno que reciba el dinero y en principio es un elemento de equidad, pero no resuelve el problema, o sea, cuando tú lees la lucha a favor de la igualdad y en contra de la discriminación y violencia por motivos de género, pues piensas que van a haber acciones para modificar la cuestión cultural que lleva a esa violencia contra las mujeres, a esas acciones de, de discriminación. No, nomás es más dinero para gasto corriente. Eso no opera, no resuelve el problema del título, ¿no? Al programa Sembrando Vida, 11 mil millones, millones de pesos eh, y otros 90 mil millones al programa de becas de educación básica para el bienestar Bienito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro con 11 mil millones de pesos. También brindan cierto grado de equidad en la distribución, qué bueno, sobre todo la parte de becas que son para la educación, pero al final del día es muy poco dinero comparado con otras cosas que se llevan cantidades espeluznantes. ¿no? Programa de apoyo a instancias a mujeres, en, a, a, a, apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, este, 305 millones de pesos, apenas 12 y 5, 17 millones de pesos más. Eh, el programa de apoyo a refugios especializados tenía etiquetado 420 millones de pesos, ahora van a ser 443 millones, pero en términos reales baja 1%, cuando hace el ajuste por inflación, que es la otra parte de la historia, no más son los millones por millones. O sea, cuando empezamos a hablar de pesos, tenemos que concentrarnos en que los años diversos tienen un factor inflacionario, y si no se hace el ajuste, pues entonces todo es ilusión óptica, ¿no? Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva de 2100 millones a menos 2100, bueno, de 2115 millones a 2103 millones, 6% menos. Y entre la población más pobre se encuentra el principal factor de mujeres muy jóvenes, adolescentes con embarazos o abortos este incluso de estos uh, pues no legales, ¿no? En fin, el, el tema es que es muy critical, sobre todo cuando es un gobierno que se presupone tan a favor de la vulnerabilidad o de disminuir las vulnerabilidades que haga ese tipo de estructuras de gasto. ¿no? Ah, sector salud, los retos que tiene, sobre todo con las críticas que se han gestado a este tipo de negocios privados de pequeñas farmacias y que son grandes empresas en algunos casos. Eh, para 2023 se pretende destinar 892 millones de pesos con un alza de 4.2% real. Respecto al año previo Pero el asunto es que el INSS, el ISTE, el INSABI Para operar sin escasez Con suficiencia de, de, de, este de eh, medicinas Pues obviamente necesita mucho más dinero Y entonces las cosas siguen inerciales Como yo le decía el miércoles ¿no? Voy a cortar así, regreso en segundo, no se vaya Regresamos, no se vaya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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento del programa y seguimos con la temática. Ahora con los organismos autónomos y las empresas, este, ya no sé si se llaman para estatales o productivas del Estado, pero bueno. Para Pemex 4.1% más en términos reales de presupuesto. Para CFE le bajan 0.6%. Pemex con un plan de negocios terrible, con una productividad muy limitada, pero aliado con las empresas privadas que están ejerciendo su función en el Golfo, que poco a poco empiezan a la explotación y que bueno pues le va a brindar frutos eventualmente a México. ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, por su lado, sin inversión. Tenemos el tema este de la localización, el near shoring y la retracción de inversiones y que pueden llegar y llegar empresas e inversión extranjera directa y grandes oportunidades de negocio. La, la gobernadora ya salió a, a, a Europa y ya confirmó la llegada de empresas y bla, bla, bla. El asunto es a qué electricidad se van a conectar. Y platicaba con Cristian Velázquez, un abogado especialista en electricidad aquí en Juárez, y me decía, bueno, es que si hay formas de lograr por medios judiciales. Eh, o incluso jurídicos de negociación, algunos hitos al respecto. El asunto es, pues que de nuevo, son costos rentistas que tienen que ejercerse cuando deberían estar brindados por el Estado bajo la presunción de que el Estado puede, y si no, pues que libere esos mercados. ¿no? Y entonces, pues digo, de acuerdo, y ojalá que se logre, pero se eleva el costo. Y de nuevo, costos presionados por aquí, costos presionados por acá, eventualmente se tornan en un ciclo inflacionario. Secretaría de Energía, 0.4% más, este, la CEA, 0.1% más, que es también de Energía, Comisión Reguladora de Energía, sin cambio, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos baja 0.4%. Y también, pues aquí se subyace la temática política de la queja del presidente en contra de los órganos autónomos, queriendo tener esta noción de, del presidente magnánimo de los setentas que todo lo decidía, ¿no? y que hoy en día con los órganos autónomos debe haber valga la redundancia, autonomía. ¿no? Además de que son temas muy técnicos, pues obviamente la temática va vinculada a que esa técnica le supere a la política, pero en fin. Temas positivos en el presupuesto. Bueno, pues eh, básicamente el tema del gasto del agua. Eh, por ejemplo, se dice que nosotros gastamos 50% más agua en promedio que los europeos no que los estadounidenses, y la muestra somos los juareces contra los paseños. ¿no? no es un asunto de hábitos de higiene, sino de mal uso del agua. 322 litros diarios que gastamos por persona en México, 40% se pierde. Y, y esto por, des, por, por, por múltiples razones. no este Está el tema del de propio clima, que evapora de manera muy rápida el agua, Está el tema de las tuberías deficientes que provocan pérdida del de, de líquido y está el tema de las creencias erróneas culturalmente, no como por ejemplo pensar que México es un país de la abundancia cuando en realidad es un país semiárido. Y entonces eh, pues nos, nos acerca mucho más a la probabilidad de estar en escenarios de escasez de agua grave que en realidad de estar en una situación óptima como esta idea del cuerno de la, de la abundancia. ¿no? La crisis de Monterrey, por ejemplo, se convierte, valga el comentario, en ejemplo para ciudades como Juárez, como si Chihuahua capital, probablemente en Durango, en Sonora, por supuesto, en Baja California, nor, eh, bueno, Baja California, Baja California Sur, entre otros lugares en donde el agua empieza a tener presiones para conseguirla, ahora que estaba en Los Cabos, en el Consejo Directivo de IMEF y en el Foro Turístico de IMEF no señalaba eh, el empresario líder inmobiliario de allá que se apellida Coppel, pues que no había agua, que es un conflicto para la construcción de nuevos eh, instancias inmobiliarias, pues la, la falta de agua tanto para la construcción misma como para el resultado y, la, y, y el uso de las viviendas que se construyan. Entonces, pues a, hay un problema en México que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a corregir. Ahora. A, a aquellos que dicen, no, es que el cambio climático no existe y empiezan con sus adjetivos y demás, digo, porque llovió en las últimas semanas, supongamos sin conceder que no existe, pero lo cierto es que había una potencial sequía que se subsanó y va a continuar una potencial sequía porque finalmente esa agua no la, no la captamos ni la resguardamos, o sea, cayó, se evaporó una parte y otra se fue, y punto. Y, y entonces ahí es donde enfatizamos la necesidad de presupuestos para tener mecanismos de captación de agua, y de este reciclado y de lo que corresponda para disminuir el gasto del agua potable en, en cosas que pudieran usarse con agua no potable o con agua reciclada. ¿no? Eso como un ejemplo. Bueno, en cuanto al presupuesto, en 2022 se, declara, se eh, destinaron 15,390 millones de, de pesos para obras y 33 millones para la Conagua. Para 2023 se incrementa prácticamente en 30 mil millones de pesos para obras y hasta el doble o poco más del doble para Conagua, 68 mil millones de pesos, 44 mil 600 millones a obras y 68 mil millones para Conagua. Eso a mí me parece que es interesante. no Habrá que ver dónde y qué obras y qué cosas. No hace que le van a querer poner tubería doble a Dos Bocas o alguna tontería así, pero bueno, el tema es que eh, ya en el paquete presupuestal empieza a trabajar eh, recursos para la Presa Libertad y el Cuchillo para Nuevo León, que han sido de las quejas que han tenido para poder eficientar su suministro su, su de agua. Eh, la comunidad yaqui en Sonora, les decía hace ratito sobre Sonora. El proyecto saludable en La Laguna. El rescate del agua de Texcoco, que pues obviamente ahí está el tema del aeropuerto y lo que guste. El sistema Cuitzamala, que es el del centro del país y que surte de agua a la Ciudad de México. Eh, y bueno pues o, otras entidades que recibirán beneficios por ejemplo está Querétaro, el Acueducto 3 y esos no están garantizados para este efecto no, pero están en la, en la mesa de discusión eh, en Jalisco la presa Zapotillo en Baja California, Gu y Guanajuato y Chihuahua habrá otros pero pues tiene que ver con sus tasas de crecimiento eh, poblacional de consumo y demás que puedan demandar más recursos aun cuando una parte importante la estemos desperdiciando entonces, el agua es la que podrá verse uh, como concepto producto, este, beneficiado en términos presupuestarios el próximo año de manera notoria, pero aún sigue habiendo retos importantísimos. El país es muy grande, las zonas áridas son muchos lugares, hay otros lugares que no tienen tanta situación de, de, de zona árida como la Ciudad de México, pero este, tiene una población gigantesca, ¿no? Y entonces requiere amplios recursos. En fin. Las circunstancias este, son complejas para el tema pero, y, y los recursos limitados, pero pues bueno se están haciendo esfuerzos al respecto. Y finalmente, dentro de las inferencias del comentario de IMEF este, de su documento, pues es la vulnerabilidad potencial a las finanzas públicas. O sea, esto preocupa, porque de nuevo no es un tema que en el corto plazo vaya a resolver nada, Ok, sube la deuda un poco, pasa por aquí, pasa por acá que el documento y ya después pasa al siguiente sexenio la responsabilidad de bajar a superávit primario o el balance público, ¿no? Va. Pero conforme más posterguemos el tema, ya van dos secciones postergados, pues obviamente van y, y luego van alejando la, la posibilidad de una reforma hacendaria profunda, que es lo que efectivamente se necesita, pues obviamente tienes una temática. Este, dependientes en materia fiscal, hablándolo integralmente tanto de ingreso como de egreso, pues muy delicada. En fin, lo que tenemos este día es viernes, la excelente, feliz eh, día de cumpleaños a nuestro país, viva México, y bueno, pues nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias Arturo por tu apoyo, Quédate aquí en las noticias de Radio Mexicana.